Hola a todos, aquí les saluda Ana Avani nuevamente con algo nuevo para que podamos hacer este negocio más fácil y usted este, trabaje más eficientemente. Bueno, vamos a comenzar entrando a lo que es la cuenta, ¿verdad? El principal y ustedes van a ver como siempre esta alarma que siempre va a salir aquí avisándole acerca de las ofertas que tenemos en promoción pues hoy día, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar esta ventana luego ustedes se van a desplazar aquí donde dice perfil van a elegir mi página web una vez que ya eligieron mi página web nos vamos a desplazar a esta sección de acá como ustedes pueden ver aquí está una señal donde dice compartir enlace. a la par van a encontrar lo que es el icono de whatsapp entonces aquí eh, le vamos a dar clic y ustedes ah, para utilizar esta función tienen que haber bajado lo que es la aplicación de WhatsApp en su computadora porque esto se está trabajando desde la computadora. Entonces aquí voy a agregar un número de teléfono que no forma parte de lo que es mi lista de contactos. Entonces, vamos a ver, permítanme. Voy a hacerle clic para enviarlo. Y aquí como yo ya bajé lo que es la, la aplicación, de whatsapp en mi eh, computadora eh, me va a decir cuando eh, la persona no tiene whatsapp dice número inválido ok ella no tiene este whatsapp entonces le damos clic ok nos devolvemos nuevamente verdad a la eh, sección para poner lo que es otro número y vamos a probar estos son números reales entonces eh, lo que les estoy mostrando es un ejemplo real así que vamos a ver Vamos a enviarlo. Entonces acá, eh, como pueden ver, este es un número real. Ya me abrió sin necesidad de que esté en mis contactos. Luego yo voy a borrar este link. Este es el link de mi tienda en línea, pero yo no quiero enviarlo ahí. Ah, voy a copiar un mensaje que ya tengo preescrito. Ya lo coloqué y ahora voy a buscar una foto para eh, que la persona sea fácil eh, que lo encuentre, entonces aquí yo ya tengo la foto que yo le voy a poner, voy a abrirlo y así es como lo va a ver, entonces yo eh, voy a mandarlo en este momento y a la persona que lo va a recibir, lo va a recibir de esta manera, va a recibir la foto con el precio del kit, para que se inscriban y va a recibir este mensaje donde yo les estoy diciendo, dándole la bienvenida y diciéndole que ella, ella sola puede inscribirse. Así que esta es una manera más eficiente de trabajar desde eh, su página eh, de CERMAT y como les digo esta sección de acá es para colocar números que no pertenecen a su lista de contactos. Así que esta es una herramienta que espero que les sirva. Muchísimas gracias y espero que tengan un super negocio con CERMAT y que ganen muchísimo. Cualquier pregunta ya saben dónde encontrarme o dejarlo en la cajita de comentarios. Pero no olvide suscribirse al canal para que hagamos más grande esta comunidad. Gracias.